Yeah, yeah, yeah. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me lo hiciste, baby, baby quería matarme. Yeah. Pero ahora no, ahora no. El no, problema no, no. fue amarte, yeah. Yeah. sabiendo que no sientes nada y no sabes qué ver. Yeah. Sabes querer Esta mi despedida Vete con el que te un día, Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no esta mi despedida Vete con el que te un día, Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer Que es de verdad pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no, ahora no. Y dice que quieres mi mano Lo feo es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Esta mi despedida te colen que...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 Aguanto no, no voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste, baby quería matarme yeah. Pero ahora no, no El problema fue amarte yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes quién.